Curso corto virtual, hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física. Vamos a desarrollar esta actividad interactiva denominada selección de menús saludables. Vamos a leer las instrucciones. Usted ha sido designado para elaborar el menú de la jornada para los aprendices del cena quienes asistirán a un seminario durante todo el día, por lo que debe organizar los platos para el desayuno, el almuerzo y la comida, escogiendo los mejores ingredientes, porciones y nutrientes para una dieta sana y equilibrada. Seleccione los alimentos respectivos y luego ubíquelos en la estantería de acuerdo a su nivel alimenticio. Eh, vamos a seleccionar la hora indicada para desayunar. Entonces, vamos a ubicar que la hora indicada para desayunar es a las 7 a.m., que corresponde a esta imagen, la segunda imagen, izquierda a derecha. Damos clic. El desayuno. El desayuno es la comida más importante del día porque aporta la energía y nutrientes que el cuerpo necesita. Además, porque se ha tenido un ayuno prolongado en la noche. Los alimentos ingeridos en la mañana deben aportar alrededor de una cuarta parte de la energía que el organismo necesita en el día. El desayuno debe ser variado e incluir por lo menos cuatro alimentos de los diferentes grupos alimenticios. Entonces aquí tenemos los diferentes ingredientes o preparaciones, entonces vamos a ubicar cada una de estas en su respectiva ubicación en la pirámide alimenticia. En el nivel 1 tenemos el pan integral y tenemos las arepas de maíz. Continuamos con las verduras y las frutas en el segundo nivel. En el tercer nivel tenemos la leche y tenemos el queso. Por último, en el cuarto nivel tenemos la mantequilla y tenemos mermelada. Listo. Muy bien, ha seleccionado los alimentos pertenecientes a cada nivel de la pirámide alimenticia para el desayuno. Se le sugiere que al momento de construir una dieta celular elija un alimento de cada nivel. Continuamos con el almuerzo. Vamos a seleccionar la hora indicada para almorzar. En este caso, la que corresponde al almuerzo sería la que tenemos en el centro, que representa las 12 del mediodía. Almuerzo es la segunda comida más importante, debe ser muy completa en relación al grupo de nutrientes. Vamos a clic en continuar y vamos a arrastrar eh, los alimentos pertenecientes a cada uno de los niveles de la pirámide alimenticia. En el nivel 1 encontramos el arroz, la pasta y encontramos una papa cocinada continuamos con ensalada de lechuga tenemos jugo de frutas y tenemos un goulash en el nivel 3 tenemos pescado una porción de carne y tenemos frijoles por último en el nivel 3 tenemos bocadillo con queso, una buena opción. Tenemos brownie con helado. Y tenemos mazamorra. Muy bien, para el almuerzo has seleccionado los alimentos indicados en cada nivel de acuerdo con la pirámide alimenticia. Le aconseja que al momento de crear una dieta se lo un alimento de cada nivel. A continuación vamos a seleccionar la obra indicada para la comida. La hora indicada para la comida vendría siendo a las 6 pm. Correspondería a este último. Damos clic. Damos clic en continuar. Comida. Es la última del día. Recomienda no acosarse sin comer. Debe ser ligera y no debe consumirse muy tarde. En la comida. En el nivel 1 encontramos igualmente arroz, encontramos torta de maíz y tenemos el pan. En el segundo nivel encontramos ensalada de lechuga, tenemos torta de espinaca y tenemos palitos de zanahoria. En el tercer nivel tenemos huevos, pollo o pescado. Por último, en el cuarto nivel tenemos natilla, bocadillo de queso y torta de zanahoria. Muy bien, esta comida contiene los alimentos correspondientes a cada nivel de acuerdo a la pirámide alimentaria. Se le sugiere que a la hora de construir una dieta saludable, elija un alimento de cada nivel. Excelente, ha diseñado un menú saludable para los aprendices. Felicitaciones. Damos clic en cerrar y terminamos nuestra actividad interactiva. En un siguiente video encontraremos la otra actividad interactiva del curso Hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física.